Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que estéis pasándola genial en compañía de vuestros seres queridos. Mirad, hoy vamos a hablar de una estrategia de CPA con tráfico gratuito que me ha dado hasta 300 dólares semanales. Esta estrategia de CPA con tráfico gratuito tiene que ver con Content Locker. Te va a funcionar para todas las redes de Content Locker que conozcas, CPA Grip, CPA Grid, AdWord Media, OG Ads, la que tú quieras. En mi caso y para este ejemplo vamos a trabajarla con CPA Grid, pero es muy muy sencilla y te va a funcionar con cualquiera de las redes de Content Locker. Vamos a ver cómo podemos aplicar esta estrategia que es realmente sencilla, aunque tiene una inversión muy pequeñita, pero muy muy pequeñita, realmente funciona bastante bien.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 vamos a ver cómo podemos aplicar esta estrategia de CPA con tráfico gratuito para generar hasta 300 dólares semanales. Insisto, este concepto tiene que ver con Content Locker. Así que vamos a explicarlo de una manera muy, muy rápida. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra red de Content Locker. En mi caso voy a trabajar con CPA Grip. Ya he dicho varias veces en otros videos cómo podéis entrar en CPA Grip. Bueno, pues en CPA GRIP vamos a ir a lo que se llama Monetization Tools y dentro de Monetization Tools vamos a trabajar URL File Lockers. En URL File Lockers vamos a hacer una página en la cual vamos a regalar algo. Lo que quiero que tengáis muy, muy claro es que el Content Locker jamás debe ser scam. Nunca. Si queréis progresar si queréis generar con Content Lockers, tenéis que ser honestos con la gente a la que le estáis pidiendo que rellenen las ofertas. Si vosotros decís que van a ver una película al final de rellenar la oferta, tenéis que darles la película. Si decís que van a tener un libro eh, de Kiyosaki, tenéis que darle el libro cuando acabe la oferta. Tenéis que ser honestos con lo que vais a dar. En este caso, esta estrategia que os voy a dar es una estrategia que está dando cupones como veis está aquí es starbucks free y lo que yo voy a dar son cupones para starbucks vale Cómo voy a generar la página pues la página la voy a hacer de esta manera quiero que la veáis es esta veis es muy bonita y muy sencilla tiene una imagen de starbucks starbucks star code list 22 este número es muy importante porque quiere decir que la gente Sabe que yo tengo 22 códigos para Starbucks gratis. Para que se lleve un café gratis. Y les pongo por favor completa una pequeña encuesta de 3 minutos. Para verificar que eres un humano y no eres spam. Después de completarla serás enviado a una página que te pedirá el email para liberar tu cupón. Usa este cupón usado X times un montón de veces. Pasa uno. Paso 2, paso 3, muy sencillito. Paso 1, clic en usa este cupón. La mayor parte de la gente se va a quedar en este paso y le vamos a dar aquí. Y en cuanto le den clic, va a brotar el Content Locker. Tengo los términos, la privacidad y el DMCA, que es muy importante. Ya sabéis, sin esto no podemos hacer absolutamente nada. Bueno, si yo le doy a use this, this coupon, clic, me aparecen las ofertas. Me aparecen en español porque yo estoy en España. ¿Qué quiere decir? Que esta oferta la puedo correr en España, en Estados Unidos, en África, donde yo quiera. ¿Por qué está toda hecha en inglés? Tú la puedes hacer en español sin ningún problema. Porque en mi caso, yo la voy a correr en el público anglo. ¿Por qué en el público anglo? Porque pagan más. Simplemente por eso, como pagan más, prefiero correr estas ofertas en público anglo antes que en público hispano. Pero tú puedes correrlas en público hispano sin ningún problema. Le doy a dar clic por ejemplo aquí, me abre la página, me dice que tengo que rellenarlo, la voy a cerrar y como la he cerrado me dice, mira, vuelve a intentar una oferta diferente para que consigas los cupones de Starbucks. Eso es todo. ¿Cómo aplicamos la oferta? Vamos al paso por paso. Lo primero es crear nuestra página, esta página. Si nos vamos a CPA Grip, ¿veis? le voy a dar un Create New Content Locker. Vamos a, a aceptar todas las condiciones, continuar. Y le voy a decir aquí, eh, le voy a poner Starbucks eh, demo, porque es para demo. Y aquí, si os fijáis, tenemos esta plantilla. Pero yo no quiero esta plantilla. Si me voy a las templates, ¿ves? Ahí están las templates. Hay otras plantillas, pero no está la que yo quiero, no está la que a mí me gusta. ¿Dónde está esa plantilla? Muy fácil. Vamos a ir a una página que se llama CPA Grip Template. Grip Templates. Esta de aquí. ¿Veis? No toméis notas que abajo os voy a dejar la descripción de todo lo que estamos haciendo. Ahí la tenemos. Y como veis, hay diferentes templates para diferentes formas de Content Locker. Los que estaban buscando en su día páginas de Content Locker de juegos. Aquí están. Mira, por ejemplo, esto es Clash Royale. Y es muy bonita, es responsive Y es un generador de cosas De casual real Yo como no lo juego no lo sé Viene eh, un PNS Un card para Playstation Viene otra de casual Royale Más cosas Pero yo lo que quiero es una plantilla Como esta Entonces la voy a seguir buscando Esta es muy buena ¿eh? Yo la he usado y me ha ido muy bien también Creo que está en la página 5 Y es esta plantilla esta que veis aquí es esta que es White White Play. Yo le he hecho algunas modificaciones mínimas, pero así como está, tal como está, puede funcionar perfectamente. ¿Cómo vamos a aplicarla aquí? Muy sencillo. ¿Veis que tenéis aquí una pestañita de style y otra de HTML? Vale, pues en CPA Grip, esta, nos van a proporcionar las dos cosas: este es el CSS. Y este es el HTML. Entonces, yo lo que tengo que coger es copiar todo. Aquí está el botoncito. Clic, copiar todo. Me voy a CPA Grip. Me voy a Style. Esto que está aquí lo elimino. Y pego lo que acabo de copiar. Ya está. Y luego en HTML hago lo mismo. Atentos aquí. Atentos. Porque el HTML ya tiene textos. Y esos textos como Enter to Win a Cool Shirt. Hi, everyone, bla, bla, bla. Esto es lo que vosotros tenéis que modificar. Lo voy a copiar y lo voy a pegar en un blog de notas. En mi caso, Nota++ Plus Plus. y lo pego. Y aquí es donde yo voy a modificar determinadas cosas. ¿Cuál es? Esta primero. Este es un enlace a una imagen de una camiseta. Yo no la quiero. Yo voy a ponerla de Starbucks. ¿De dónde la saco? Pues te vas a a Google y buscas una imagen bonita de Starbucks y la pegas aquí para efectos del ejemplo lo voy a dejar tal como está eh, enter to win a cool shirt y aquí le voy a poner el texto que yo tenía aquí que es Starbucks, Star list 22 copio, le he dado control c para los que no lo han visto, control v 0, ahí está y me copio los textos que tengo aquí también que son estos de aquí por favor, completa, bla, bla, bla, bla, bla. después de la competición, bla, bla, bla, después de que lo completes, bla, bla, bla. Y esto lo voy a poner aquí, ves, hi everyone, bla, bla, bla, bla, bla, bla ahí lo voy a pegar, listo. Y esto de after completion lo voy a poner en otro párrafo. Yo como más o menos sé un poco de HTML, sé que el P y el P es para párrafos, ves, aquí está, bla bla, bla, bla, bla, bla, v, ya está. Eh, offers, centers, todas las entradas, de bla, bla bla bla bla. Esto, como es este texto de aquí, este que no se alcanza a ver apenas, todas las entradas, bla bla bla, pero yo no lo quiero. Yo lo que quiero de, debajo de este es los, el uso y los pasos. Entonces me voy aquí, quito esa parte que a mí no me interesa, desde aquí, todo el P, fuera. Y aquí donde dice total entries, yo le voy a poner en lugar de total entries, used x times. Para que vean que el cupón ha sido usado, used, y vamos a ponerle 12.357 veces times. Es decir, botón. Y aquí están los botones. Clic, botón, bla, bla, bla, bla, bla. Y aquí voy a copiar lo que ya tengo en mis botones. Clic, bla, bla, bla, bla. Ahí, le voy a dar un clic aquí. Y el paso 1, veis a decir step one. En step one voy a quitar esto y le voy a poner esto aquí. El step 2, lo mismo. El step 3, lo mismo. Para efectos del ejemplo, voy a ir muy rápido para que el video no sea demasiado largo y luego el 3. Estos textos eh, yo ya los tenía escritos antes, cuando hago mis estrategias me escribo los textos así que no me cuesta nada ponerlos ahí estamos y luego aquí dice participantes que cumplido, el 3 este bla, bla bla bla esto no me interesa si veis aquí, yo ya solo tengo esta parte de aquí una hora visitando un log cupons, si no está completa recibirás nuestras ofertas especiales esto es lo que yo quiero, lo copio, lo voy a pegar aquí, After Competition, no, ese no, aquí, aquí, y lo voy a quitar ahí, y esto ya no lo quiero, ahí está vale, ¿qué más necesito cambiar? Creo que nada más, de momento nada más, todo esto no lo toco porque son cosas de la plantilla y ya está, ya no me hace falta nada más así que vuelvo y ya lo tengo listo, tal como está todo, todo lo voy a copiar todo, completito, control C me voy a CPA grip y donde dice HTML lo voy a pegar fuera, fuera, control V ya lo tengo, lo veis aquí no pasa nada hasta que yo le diga refresh, preview le doy clic y ya lo tenemos, Starbucks code List aquí me falta la imagen, que he dicho que no la iba a poner para ir más rápido Starbucks, eh, bla bla bla bla un Download, esto no se ha modificado, porque el botón lo voy a poner aquí a si se cumple, aquí Venga. Download y le voy a poner Use en mayúscula toda this cupon que ya lo tengo aquí y le voy a volver a dar al refresh y ahora sí ya la tenemos la página completa. Está completita, está lista. La voy a, le voy a dar a Create. Ah, no, no, no, nos falta el Content Locker. El Content Locker es exactamente lo que ellos van a recibir cuando completen esto. Ya está aquí lo que dio URL. Y lo que yo voy a, de, a, a darles es una lista de cupones para descuentos de Starbucks. ¿De dónde lo saco? Pues me voy a Google. Google y aquí le pongo Starbucks Coupons y en Starbucks Coupons me van a salir un montón de ofertas de Starbucks ¿qué tengo que hacer yo? voy a abrir todas las páginas, todas y voy a ver qué cupones están vigentes a ver, tengo un poco de trabajo en esta, en esta estrategia pero funciona muy bien y cuando ya las tenga, voy a poner todo en una de google en google sheets mi google drive me voy a ir en este caso lo tengo aquí ya esta página esta página es starbucks star code list 22 starbucks store Customer service contact info esto lo saqué de la página oficial de starbucks, starbucks y le voy a poner como credit a cupón como eh, coger el cupón cómo reclamar el cupón en starbucks store después de, de adicionar el ítem de, deseado en el carrito de compra, bla, bla, bla. paso 1, 2, 3, 4. Esto lo copié de una de las páginas que están aquí. No sé en cuál. Una de las de Starbucks. En su día la copié, así que no hay ningún problema. ¿Vale? Ahí lo tengo. Y lo que haré después es las páginas de cupones. Eh, las pongo aquí. Códigos para agosto 2020 y, y más adelante. Y le pongo las páginas con los cupones... Y los cupones que hay, 31 cupones, 5 cupones, 13 cupones. Esos son los cupones que hay. Esta página, esta, le doy a compartir. Y cuando le doy a compartir, le voy a poner, cualquier un usuario puede usarlo. Copio el enlace, me voy a CPA Grip y en CPA Grip le pego ese enlace. Y ya está, le doy el fresh previo, no va a aparecer nada y le voy a dar a create. Y una vez que le doy a crear crear es esta Starbucks demo lo que voy a hacer es ejecutar mi oferta con tráfico gratuito. ¿Cómo lo voy a hacer? Esta es la segunda parte de la estrategia. Me voy a ir a Facebook y voy a hacer una página de fans. En este caso he hecho esta que se llama Reward for Share. Reward for this month Starbucks coupon redeem here. Cuando, yo, cuando ellos le den aquí a redeem here clic, aquí les voy a poner un enlace que me va a llegar a mi página que acabo de hacer, ¿vale? Hago mi página de fans, le voy a poner gracias por visitar nuestra página, comparte este post y vea el link, bueno, aquí no tiene que ser link, y vea para obtener tu café gratuito, ¿vale? Ya lo tenemos, eso es todo. Le pongo una, una imagen bonita y aquí atentos porque... Facebook no me permite promocionar CPA Grip. No puedo promocionarlo, ni pagarlo ni no pagarlo. Simplemente no puedo. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer entonces? Ya tengo creada mi página de fans, ya he puesto mi post y lo que voy a hacer es a compartirlo en grupos. Pero antes de que lo hagamos, yo aquí he puesto un enlace que es HTTP Rewards for Share, que así se llama mi página, Rewards for Share. Porque yo compré este dominio. Rewards for share. Rewards for share. Este dominio es mío, mío. Yo lo compré. Me costó 89 centavos de dólar en Namecheap. Abajo te voy a poner el enlace también a Namecheap por si tú quieres comprarlo. Y lo que hice es aquí en, la, en CPA Grip. Aquí. Yo le doy a Get Links. Y aquí donde dice Domain Options. Domain Options. Voy a dar clic. Y vienen un montón de dominios. Yo podría coger el que quisiera. Eh, Opal Downloads, Fast Files, eh, GraphClicks, Clicks, Google Files, Get Fly, bla, bla, el que yo quisiera. Sin embargo, como ninguno de estos, ninguno, ninguno se puede promover con Facebook, porque están baneados, yo voy a ir a Custom Domain. Y en Custom Domain me dice, dale clic aquí para descargar el index. Y sube este archivo a tu sitio principal con un folder con el nombre polanito de tal. Lo descargo, clic, ves lo está descargando aquí. Y este archivo lo voy a subir a mi hosting. En otros videos he dicho cómo puedes subir un archivo a un hosting. Búscalos por aquí, te lo voy a poner para que tú veas cómo puedes subir un archivo a un hosting. Y eso es el resultado que tú ves aquí. Esta página, le voy a dar un refresh, volver a cargar. Eh, esta página es la que voy a compartir. Tiene su dominio propio, no está baneada por Facebook y la puedo promocionar. Me voy aquí. ¿Cómo lo voy a promocionar? Le voy a dar a Share, Share in a Group, y voy a elegir un grupo para promocionar. ¿En qué grupos puedo promocionar? En el que sea. Es un café gratis. Cualquiera le apetece un café gratis. ¿Cómo lo voy a promocionar? Aquí, para empezar, voy a elegir una página que yo ya tenga. Por ejemplo, eh, de manifestación... No, esta no me gusta. Por ejemplo, por ejemplo, yo tengo muchos... Estos son mis diferentes eh, Facebook... Business Accounts. Y voy a ir, por ejemplo, a este. este Inspiración, Motivation, Action. Esta. Porque es una chica bonita y tal. Y voy a empezar a buscar un grupo en el cual pueda compartir. Por ejemplo, voy a empezar A, B, C, eh, D, E. Y todos los grupos que, te, que tengas, F, van a aparecer ahí. Por ejemplo, ese, Social Profit Advocate. No sé de qué va, ¿eh? Y aquí simplemente voy a, a darle al post. Puedo, si quiero, darle a include post original. Pero no lo voy a poner. Lo voy a hacer simplemente así. Y le voy a poner, por ejemplo, aquí. Free. Y le voy a dar a post. Y ya, eso es todo. ¿Cuántas veces tengo que hacerlo? ¿Ves? Fue, está enviado para aprobación tal, tal. Eso es todo, ya está, se acabó, no tengo que hacer más. Si tú haces esto con unos eh, de 10 a 20 grupos diarios durante unos 30 días, te aseguro que vas a generar buenos ingresos. Yo lo he hecho con 30 grupos diarios y me ha generado hasta 300 dólares semanales. Seguro. ¿Tienes trabajo? Sí, hay que hacer un poquito de trabajo. El trabajo es hacer la página de fans gratis. Crear tu página en CPA Grip y obtener el link gratis. Subirlo a tu hosting ya no es gratis. Ahí sí tienes que pagar. Comprar el dominio no es gratis. Tienes que pagar. Esto no funciona con páginas gratuitas. No funciona con Wix. No funciona con WordPress gratis. No funciona. No. Tienes que pagar. ¿Vale? Y luego investigar un poquito los cupones que les vas a dar. Recuerda, lo más importante en nuestros content lockers que no haya scam no podemos abusar de la confianza de la gente van a responder unas preguntas y nos van a dar a ganar dinero seamos responsables, seamos honestos, seamos respetuosos vamos a respetarlos y vamos a darles lo que nos han pedido esta estrategia te va a servir no solamente para este tipo de de, de ofertas sino para la que tú quieras tú la orientas a lo que tú quieras cualquier tipo de cupón, cualquier tipo de, de tarjeta regalo y te va a funcionar exactamente igual. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque este video está siendo muy largo y la estrategia la verdad es que es muy muy sencillita. Espero que te haya gustado, que te haya servido y si ha sido así, dale like al botón y compártelo con tus amigos. Compártelo porque esta estrategia es bastante buena y hay muchísimo campo. Cada uno puede crear un content locker de este tipo de maneras infinitas. No, no se va a gastar es muy muy largo lo dejo hasta aquí marketer espero que te haya gustado Esa estrategia es muy muy sencillita el tráfico es gratuito no tienes que gastar apenas nada en, en tu hosting y en tu dominio aquí abajo te voy a dejar los enlaces para que no te pierdas nada comparte este video. si te gustó dale click dale click a la campanita también para que no te pierdas nada te voy a dejar por aquí algún video para que veas cómo puedes subir